Eh, cómo estamos ¿no? en las diferentes comunidades autónomas. Si queréis, eh, Roberto, Fernando, Alfonso, un comentario final como, como cierre para dar paso a la, a la clausura. Tres ideas. Una es, creo que nos corresponde al tercer sector, facilitar a las personas información y acompañamiento en todo el proceso, pero también nos corresponde colaborar con los sistemas públicos para detectar los problemas que pueda estar habiendo y proponer soluciones. Segundo, creo que es fundamental para seguir avanzando que vayamos gestionando el conocimiento, que tomemos decisiones en base a datos y no a yo pienso, yo creo que, yo considero que. Es necesario generar un conocimiento importante en torno a los sistemas de rentas mínimos. Y tercera idea importante, escuchemos a las personas. Nosotros recientemente hemos hecho un encuentro de participación, de diálogo estructurado, en el que hemos fundado a 180 personas, y que se han juntado con 50 técnicos del Servicio Vasco de Empleo para decirles qué pensaban del sistema, en qué les ayudaban, en qué no, qué les daba miedo, qué les resultaba accesible, qué no. Escuchar a las personas es uno de los elementos fundamentales de la misión de APN, la participación y el empoderamiento de las personas. Sin más, gracias. Bueno, o sea que, como tú bien has dicho, Gema, desde Madrid, eh, vemos con, con, con envidia el hecho de, de ver que existe otra forma de afrontar la compatibilidad entre prestaciones eh, ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder interlocutar con la Comunidad de Madrid desde hace tiempo que no, no, no sabemos nada de ellos? Y bueno, ellas aquí saben de nosotros porque nosotras eh, les mandamos cartas, les hacemos ofrecimientos de hablar, pero, pero no, no recibimos no recibimos nada. Eh, yo creo que también es importante la colaboración, es importante que nosotros desde el, sector, desde el tercer sector, porque como decía Elena, sí que tenemos ese conocimiento del día a día, pues todo esto que vamos creando de sabiduría colectiva, de cuáles son los principales problemas, de cuáles son las soluciones que vamos eh, crea creyendo que, que solucionan y que vamos probando, porque, porque vamos testando con pues, este problema, aplicamos esta solución, vemos que no, pero otra parece que sí, pues todo eso que, que seamos capaces de transmitírselo al ministerio, para que el ministerio siga mejorando el ingreso mínimo vital. Eh, yo acababa mi intervención exigiendo o reclamando al Ministerio que se pusieran los zapatos de las personas empobrecidas, yo creo que, que nosotros, que, que tenemos ese contacto y, y que creo que humildemente a veces sí que somos capaces de, de ponernos en los zapatos de ellos, pues creo que debemos de estar a disposición del Ministerio para, para hacer ese contraste, porque muchas veces eh, las ideas, y, y, y, las ideas y, y lo que se piensa es una cosa, y luego eso hay que contrastarlo con la realidad. Yo creo que nosotros somos ese contraste con la realidad y las personas empobrecidas evidentemente también lo son. También estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso de esos procesos de escucha colectiva. Y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí para mediarlos, para facilitarlos y demás. Yo creo que el ingreso mínimo vital empezó siendo una gran esperanza para nosotros, por lo menos en el colectivo Renta Mínima Tu Derecho. Ahora mismo es una decepción, pero, pero estamos convencidos de que con las cosas que se han anunciado, con los siguientes pasos, eso se podrá revertir y, y en ese proceso de reversión, sobre todo para que en el centro del ingreso mínimo vital estén las personas empobrecidas, estaremos siempre dispuestos a, y dispuestas a colaborar. Tres, tres, tres ideas que, que tenía por aquí apuntadas y que antes en la exposición no, no comenté que me parecen también fundamentales. Por un lado, lo, la inversión, la inversión económica, tanto por parte de, de, del Ministerio como de nuestra comunidad autónoma en los presupuestos. Lógicamente, eh, cuando ya hablamos ya de derechos de ciudadanía, derechos subjetivos, rentas mínimas garantizadas, hay que cumplir ese derecho y para eso hace falta una, una, una correspondiente, presupuestos amplios, suficientes y que, y que efectivamente se pueda llegar al mayor número de personas. Esa sería la primera idea. Es un reto importantísimo para la administración pública el hecho de de ya comprometerse con la ciudadanía, tener este derecho subjetivo y, y esta renta garantizada y por tanto se debe de cumplir como tal y ser, digamos, eh, consecuente con, con los compromisos que se adquieren con, con la población. La segunda cuestión, y lo comentaba alguna de las compañeras en el chat, que no, no lo hacía como, pregu como pregunta, sino lo hacía como, como reflexión, es... Eh, lo fundamental, la colaboración interadministrativa inter entre las diferentes consejerías, ayuntamientos, comunidades autónomas con el ministerio, sobre todo para ponerse de acuerdo en planes y programas que, desarrollen, que se desarrollen de forma paralela con la renta, con ya sea con la renta canaria de ciudadanía como con el ingreso medio vital, sobre todo con planes de inserción laboral, planes de inclusión social, ayudas al alquiler de vivienda, etc. Por tanto, ahí en la tercera idea que les quería, sobre todo para cerrar, es lo importante de los programas o los itinerarios de inclusión social paralelos a la propia prestación económica. Eh, sin duda, eh, es la única manera de poder salir de la situación de vulnerabilidad y de programa a través de esos programas de inclusión social e inserción laboral. Por tanto, estamos hablando de que a la población no solamente se le tiene que plantear que esta es una prestación económica, sino que también conlleva unos itinerarios de inclusión y por tanto... Eh, ...otorga también un doble derecho subjetivo. Pero sobre todo que estos programas sean además con el fin de que las personas salgan de esa situación de exclusión social... ...de esa situación de pobreza y no perpetuar sin edie las ayudas económicas. Eso yo creo que tiene que ser uno de los principales objetivos y que al final no creemos personas dependientes de unas ayudas... ...sino que al contrario, consigamos con la ayuda durante el periodo que sea necesaria pero que con los programas de inclusión consigamos que plenamente estén incluidos y que no tengan necesidad de volver a recurrir a este tipo de, de prestaciones. ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, Bien. muchísimas gracias, como digo, a los tres y me quedo con algo que habéis repetido eh, los tres, las personas. Las personas en el centro es lo que va a vertebrar todo, lo que va a vertebrar mm. cómo se organicen las prestaciones, cómo se organizan los programas de inclusión, la interlocución entre el tercer sector y la administración. Y sin más, le doy la palabra a Marcelo. Sí, muchas gracias, Emma. Eh, yo dejo la palabra a Pablo, el compañero de APN Madrid, para que vaya clausurando el, la jornada. Eh, así que, Pablo, cuando quieras. a todos y todos, sí, mi, mi ánimo eh, es lo, ser lo más breve posible porque ha habido muchos eh, contenidos eh, sustanciosos en la jornada, pero quería destacar 10. El objetivo no es solo el IMV, sino las medidas de acompañamiento que ayudan a encauzar la integración social. Es una, un mensaje muy repetido por, por los participantes. Es importante llegar a las personas que no solicitan el IMV y aprovechar la oportunidad del estudio impulsado por el gobierno que está en manos ahora de AP en España. Las entidades debemos ser mediadoras y trasladar al gobierno las dificultades que están sucediendo. Eh, me ha parecido también eh, importante el, el que las comunidades deben adaptar su normativa y deben decir que complementan. Eh, hay comunidades que no lo han hecho y en ese sentido eh, nos anima el Ministerio a que demandemos esa normativa en las comunidades. Eh, como información actualizada es que el sello de inclusión social se aprueba a final de mes, que se va a aprobar en breve el Consejo Consultivo del Tercer Sector, que es sustancial para nosotros, y que también tras el verano se aprueba el incentivo al empleo. Eh, Destacar otro mensaje: el ingreso mínimo vital es una excelente herramienta para luchar contra la pobreza infantil y que puede co contribuir a la cohesión social. Eh, eh, la preocupación porque se están reduciendo los procesos de acompañamiento eh, eh, con el ingreso mínimo vital. También la preocupación por la falta de coordinación entre la Administración Central, las comunidades autónomas y los servicios sociales, que están eh, produciendo que se queden sin protección muchas personas. Y por último, que. Eh, que el sistema de tramitación del ingreso mínimo vital en muchas, eh, debe ser un sistema que esté a favor de las personas y no en contra de ellas. Quería, eh, antes de acabar, agradecer a todos y todos los ponentes eh, su participación, agradecer también la participación de los asistentes a la jornada y también agradecer el, el trabajazo de APEN España y especialmente de Marcelo Ronchi por su siempre buen hacer.